Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo insertar marcas de agua en todos los PDFs que queramos. Recomiendo usar PDF Jir, que es totalmente gratuito, no te va a instalar virus, ni programas extras, ni nada. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo y ustedes van a Free Download. Le dan a descargar aunque Windows no lo detecte como peligroso. Busca el archivo que se ha descargado y doble clic. Comienza la instalación, yo no lo voy a instalar puesto que ya lo tengo y no tiene ninguna cosa que reseñar es muy fácil todo siguiente o next, next, next buscan el programa, lo abren se van a la pestaña de insertar luego van a ir a marca de agua crear marca de agua introducimos lo que queramos eligen un tamaño un color lo pu pueden rotar el texto la opacidad fichas significan, bueno, ahora lo verán, que van a, van a aparecer muchas marcas de agua de, de, casi de forma aleatoria por, el, por toda la hoja. Luego vemos la diferencia, que no se explica muy bien. Eh, cuando está marcado ficha, esta opción desaparece. Vamos a desmarcarla, alineamiento, ¿De ¿Dónde lo queremos, básicamente, abajo a la izquierda, si lo queremos en una página o en todas, o si queremos en unas páginas. Concretas, por ejemplo, si lo queremos en la 1 y la 9, marcamos 1, y 9, y aparecería solo en las páginas 1 y 9. Si queremos de la 1 a la 5, entonces usamos el guión, ponemos 1, luego el guión y luego 5. De esta manera, de la 1 a la 5. Luego podemos poner una coma, y luego si queremos de la 3 a la 9, ponemos 3, guión 9. Así funciona esto. También tenemos la opción de elegir solo en las páginas pares o solo en las impares. Vamos a ver cómo queda, pero voy a poner en todas las páginas, ok. Así ha quedado, vamos ahora a probar el modo ficha. Ah, vemos ya cómo se borra. Este es el modo ficha que queda repartido por toda la hoja. Muchas gracias por la visita, nos vemos en el siguiente vídeo.